Ok, entonces, eh, les conté que estaba tratando de hacer yo una pequeña recolección a lo que está, a la fecha, todo lo que tiene que ver con la, la gestión del conocimiento. ¿Okay? Entonces, la gestión del conocimiento es, es un modelo que está centrado en el, en el conocimiento. ¿Okay? O sea, ya hemos hablado de que pasamos por varias revolución, la revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución de la informática y hoy estamos viviendo la, la, la revolución del conocimiento o knowledge management. Como se dice. Entonces todo esto que nosotros hemos ido hablando es para que entendamos que hay un aprendizaje en los procesos claves del negocio. O sea, es decir, nosotros tenemos que tomar ¿no cierto? todo lo que se ha aprendido en el pasado para que nuestra empresa sea tan buena y eficiente que en los procesos, que nosotros lo hemos ido hablando en varias oportunidades, ¿eh? o sea, acuérdense que hemos ido aprendiendo con el tiempo de que hay varias cosas que son importantes. Uno es que la maximización de utilidades, la mínima inversión y la reducción de costo, eso ya está out, pasado de moda, y hay otros nuevos modelos en los cuales se aplican para poder ver si la empresa puede tener éxito o no. Entonces, y yo les mostré una planilla Excel, que lo que se hace generalmente es mejorar los procesos. O sea, cuando hablas de reducción de costos es invertir dinero en los procesos para hacerlos más eficientes y no sacrificar la calidad de los productos. ¿Vale? ¿Les queda claro eso? No? Sí, profe. Ok. Entonces, y no, y no es, supongo sobre... La desvincul desvinculación del, del trabajador, aquí en Chile en Subonte, están desvinculando así, pero de una manera increíble, a muchas personas quedando sin pega. ¿Ok? Eso, ustedes tienen que buscar la manera de resolverla de una forma en que el último, pero ya el último recurso de la empresa es despedir a la trabajadora. ¿Ok? Oye, alguien puede poner un mute en su. Hay un ruido. Bueno, entonces. Gracias. Entonces lo, lo, que, lo que importa ¿eh? es que, por ejemplo, suponte el Estado. El Estado es el gobierno, pero también es una administración. O sea, nosotros podemos aplicar los mismos principios de negocio al Estado. Entonces, si tú... Yo les dije, si ustedes quieren tener un Estado que sea eficiente, tienes que invertir dinero. ¿okay? Y nosotros hacemos el proceso totalmente al revés. Siempre estamos tratando de parchar los incendios y apagar los incendios en todas partes, y al final nunca tú tienes un, un Estado... Que sea tan eficiente Porque tú has invertido dinero Como son los modelos, digamos De Suiza Y en Suiza, por ejemplo Si tú entras a un cargo público Realmente es como pues, Algo que, que Que cuesta mucho Entrar al sector público O sea, si no eres realmente bueno Es imposible que tú entres Al sector público O oh, un colegio público ¿Okay? Acá de los colegios públicos son, pero, lo peor si entras a, a trabajar sector público también o sea, si no estás metido en un partido político y entras supuestamente titulado en un buen cargo realmente no no hay forma de que tú se, se, se midan los méritos de las personas para poder, y por eso que tenemos esa burocracia y te tramitan tanto en sector, imagínense que o sea, hoy lo vemos en el sector, en el sector público de la salud. ¿Bien? Han visto ustedes en las noticias que la gente ya reconoce que como está tan, eh, el sector público está tan burocratizado que al final no, no, hemos, no, no han podido tener las, los datos y de de la información de las cuantas personas están contagiadas realmente y cuántas personas han fallecido. Es tremendo. Pero mientras no, no, no, no se mejore eso, no, nosotros no invirtamos en el país, es casi imposible hacer, digamos, las cosas bien. ¿Sí? Entonces, eh, si tú quieres tener también tu empresa, imagínense que el, el sexto grupo económico chileno, el grupo Sayed, que son dueños de los Unimark, los, los ban, Banco Itaú, Corbanca, ¿ya? Los tipos de la semana pasada se declararon en quiebra. Ellos no pudieron, suponte acceder al capítulo 11, que en Estados Unidos tú puedes esperar, pero puedes seguir reestructurándote para salir adelante. No, porque ellos no estaban metidos en la bolsa en Estados Unidos. ¿okay? Pero en Latam, sí. Y lamentablemente es tanta la deuda que tienen, porque lo único que se preocuparon fue de llenarse los bolsillos de plata, y nunca se preocuparon de invertir dinero en todas las empresas que tenían y hoy día Álvaro Zayet tuvo que salir vetando de Chile porque, imagínense pero sal, se arrancan de Chile pero acá ellos lo mandan como agregado comercial en la embajada en Dubái ¿ok? quebró la empresa seguramente van a empezar a despedir muchas personas pero los mayores eh, acreedores son el Banco de Chile o sea el grupo Luxic Seguramente se va a ser dueño de todo esto, de Corbanca, Banco Itaú, ¿no es ¿cierto? Y otra. Porque están un, son básicamente 10 los grupos financieros y económicos que son dueños de todo el país. Entonces, si usted. ¿Alguien ha leído eh, Padre, Pobre, Hijo Rico? O algo por decir, un nombre por el libro que hay. De un japonés. Yo no, lo he leído. ¿Pero lo han escuchado? Yo lo leí, profe. ¿Tú lo lees? El, sí. el padre, padre rico, padre pobre, algo así, ¿o no? Ese, ese exactamente. Ya, lo, pero de, ese libro trata más o menos de, de, lo, de que la mayoría de las personas cuando salen de la universidad, salen porque te preparan, digamos, para que tú vayas a buscar una pega y supongo que trabajas toda tu vida y al final recibes... Una, una miserable pensión cuando terminas tú de trabajar y lo que, te, lo que te trata de transmitir esta persona es que uno tiene que ser, suponte un inversionista al final y al cabo tú, tú tienes que vivir de las inversiones y ser lo suficiente capaz de poder invertir dinero para poder tener plata un buen, una buena jubilación jubilación viene de júbilo ¿ya? En los países le llaman The Golden Age, o sea, la edad de oro. Tú sales, te jubilas porque tienen los sistemas de pensiones súper buenos y tú realmente recibes una pensión decente. Aquí con 170 mil pesos que se jubila la gente no alcanzan ahí ni no es el salario mínimo. ¿okay? Entonces no es bueno. Pero todo esto que ustedes tienen que entender, o sea, tienen que cambiarse el chip de la cabeza y decir, yo tengo que hacer, yo tengo que crecer como persona, tengo que hacer a los otros crecer, porque mientras todo crece, todo se beneficia. Si nosotros como país hubiésemos estado constantemente invirtiendo en innovación y desarrollo, o sea, el cobre, lo exportamos y lo compramos procesado, ¿Correcto? Nos sale más caro. O sea, compramos, vendemos barato y compramos caro. ¿Qué hacemos nosotros aquí en Chile? ¿Qué productos hacemos? Exportamos básicamente materia prima. ¿Correcto? Pero ¿cuál era la idea de que Chile? La idea era de que Chile fuera en algún minuto el centro financiero de Latinoamérica suponte que nosotros íbamos a ser los mejores con un ingreso per cápita super alto pero al final eso nunca ocurrió y se concentró la riqueza en manos de unos pocos ¿OK? y ahí ya retrocedimos en vez de avanzar en la evolución digamos del país de ser buenos suponte en algo hablamos de la, las competencias la, la, la ventaja eh, competitiva que teníamos nosotros con respecto a los otros países, hubo un minuto que éramos un país súper competitivo, estábamos en el, en el lugar número 13 y hoy día caímos al 40 y tanto. O sea, quiere decir que algo hicimos mal a lo largo del camino y no fue mal, porque de caer del, del punto número 13 cuando recién estábamos en la apertura de Chile porque antes teníamos una economía cerrada y hoy día tenemos una economía abierta, mixta. Acuérdense que mezcla el, el, las políticas monetarias y las fiscales. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Sí, Bruce. Ok. Pero nosotros no le sacamos provecho a eso. Entonces, eso es lo que nos ha causado a nosotros ser poco competitivos con respecto al mundo porque no tenemos las mismas herramientas o sea nosotros no, en este minuto no podemos competir con Alemania porque no tenemos las mismas herramientas, o sea tú pones una empresa acá en Chile pero no puedes competir con el trabajador alemán porque los trabajadores alemanes le dan todo para que sean competitivos a nivel mundial pues nosotros no sé, usted tener una pala y une, una cuestión esta para sacar el, el pasto. No sé cómo se llama, un rastrillo, algo pues de no eso. Sé. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, cómo hacer entender a, a, los, a todas estas personas que son dueños de grandes empresas? Porque ahora sí que lo van a ver difícil. Como no, no, no tuvieron tiempo de cambiar el switch, o sea, si ya cayó el grupo, el sexto grupo económico chileno, o sea, quiere decir que también ellos no estaban preparados para esto y, y en vez de haber invertido la plata en su propia empresa, que es lo que yo les he estado diciendo, o sea, tienes que reinvertir el dinero en tu propia empresa para mejor, pagar mejores salarios, para poder jugar con los precios digamos de una manera no, no, esa competencia desleal que hay y invertir en la reducción de costos que nosotros aquí despedimos a la gente en vez de invertir en los procesos para hacerlo más eficiente y no sacrificar la calidad porque aquí en Chile suponte lo bueno, bonito lo barato es un mito ¿eh? eso no existe si tú te, antiguamente tú te comprabas una cuestión barata era buena pero hoy compra una cosa barata, que es generalmente traía de, de los malos sectores de China, y la metes en la lavadora y a la tercera la vas, sale de Chihuahua. ¿Sí? ¿Y, y quién, quién fiscaliza eso? Nadie, porque no tenemos un Estado que pueda controlar lo que estamos trayendo para el uso nuestro. Las aguas se encuentran contaminadas, hay, no hay plantas que procesen y reciclen las cosas, entonces tenemos una contaminación ambiental tremenda en el país y yo creo que esta lluvia que hemos tenido en estos últimos días es única y exclusivamente porque estamos todos metidos en las casas ¿sí? porque yo creo que el peor enemigo de Chile somos nosotros los chilenos porque somos ¿ah? la gente no tiene pero, ni idea ni idea eh, el daño que causamos en, en, la, en la huella que tenemos que dejar, digamos, ambiental. La huella de carbono. Entonces, nosotros ni siquiera conversamos de estos temas. Estamos, está todo el mundo enfocado en las próximas elecciones que ya se vienen dentro de poco Ya se están candidareando la televisión, ¿no es cierto? ¿Quién, quién es el, el más cabo que que hable y que, que aparezca más en la televisión, porque eso te da rating. ¿ya? Entonces, la gente, como acá, nosotros no pensamos mucho. Pucha, la, las personas de escasos recursos le llevan una cajita de comida y ahí están los diputados, el alcalde y todo, sacándose fotitos con, con la gente. Pucha, qué bueno, el presidente me trajo una cajita. No, esa es plata nuestra. ¿Sí? Nosotros somos los que pagamos por esas cajas. No es el presidente. El presidente no nos está haciendo ningún favor. Y además que él tiene mucha plata, no creo que se vaya a poner con Lucas para darle a la gente. ¿Está bien? De hecho, eh, ¿ustedes conocen a Farcas? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bueno, ese señor, como era un casi candidato perfecto para llegar a las a la urnas, eh. Aquí lo corrieron de Chile. Así de simple. Empezaron con los impuestos, hacerle la vida imposible. Y te dije, ¿Qué más? Yo mejor me no voy a Estados Unidos, estoy tranquilito. Y nadie me molesta. ¿Qué? Pero ¿Qué? acá, como hacía mucho ruido, le pusieron, empezaron a cerrar las puertas por todos lados. Y eso es lo que pasa con cualquier persona que empieza a brillar. Tienen que cerrarle las puertas para que no. Eh, nos surja entonces este tema que es súper importante de la gestión del conocimiento entonces nos ayuda y son claves yo le puse aquí son claves en los procesos del negocio pero el negocio, el negocio uno es un negocio uno como persona acuérdense que todo está relacionado a la economía todo. Compra y vendes ¿Ok? entonces uno tú cuando te gradúas te tienes que vender porque eso es un marketing tienes que venderte frente con las personas que tú vas a relacionarte o vas a trabajar o que tú quieres hacer un negocio tú tienes que vender tu imagen ¿Ok? la imagen corporativa tuya con tu nombre y apellido este soy yo ¿Correcto? Entonces, partimos que el tema comprar y vender ya parte con nosotros. Yo le dije, ustedes están invirtiendo en el valor agregado. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Están invirtiendo dinero en sus conocimientos para poder, sumente, agregar valor a su persona. Las empresas tienen que invertir dinero en investigación y desarrollo para poder... Darle valor a sus productos. ¿sí? Y los países igual. Tienen que invertir dinero porque si no, nos vamos a quedar pegados y nunca vamos a poder mandar ni siquiera un satélite a, a dar órbitas alrededor del espacio. ¿sí? Y eso es lo que nos frena. Que no entendemos de que tenemos que reinvertir el dinero. Si nosotros hubiésemos reinvertido dinero desde que Chile se, se, hizo, se abrió la economía, Hicimos reinvertido dinero en industria, en las personas, en la educación, en la salud, en la agricultura. Imagínense que nosotros solamente con la región del Maule podríamos alimentar a todo el planeta. Pero en la región del Maule, fíjate que se usa el 3% solamente. De la tierra, que podría toda la gente de, de la región del Maule ponerse a explotar sus propias tierras, y exportarla entonces podríamos ser una potencia agroalimentaria como se habló muchas veces pero no, no lo hicimos nunca, no invertimos o sea no hemos hecho nada de lo que se ha dicho en el bien del país, todos los que han estado se han beneficiado a ellos mismos siempre el beneficio es personal y no para el bien del país no hay política de aquí a 20 años más. Ni siquiera sabemos que, ¿quién, qué va a pasar con Chile. Entonces, obviamente que nosotros, el take-off, hablábamos, ¿se acuerdan del síndrome del piloto que yo le hablé, que no somos un país subdesarrollado, pero tampoco somos desarrollados. Estamos ahí en, en un pedacito como casi listo para despegar, el take-off que se llama. Pero tampoco lo hicimos. ¿Por qué llegamos a un punto que eran tantos los abusos que hay en la sociedad que vino el, el octubre, la crisis de octubre, no me acuerdo qué fecha fue? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿El 10 de octubre o el 18? El 18. 18 de octubre. Día emblemático para Chile. Pero nosotros no éramos los primeros. En todas partes del mundo está ocurriendo casi lo mismo. Entonces ya hay un movimiento nacional, o sea, global, porque vino con la, la revolución de la primavera egipcia, y la gente se sublevó, sacaron al presidente que había en Egipto, y lo metieron preso. ¿Por qué? Porque suponte el tibo también se está llenando los bolsillos nomás, y uf, ya toda la gente fea. Después saltaron los franceses. ¿OK? Y así sucesivamente muchos países se han ido rebelando en contra de lo establecido o el establishment que se llama, porque ya se cansaron de que nosotros sigamos pagándole digamos, a mucha gente que lo pasan fantástico y que ni siquiera saben cuánto cuesta un kilo pan o un litro de aceite el otro día me de la risa que lo mostraron en la televisión, que le preguntaron ¿no? el señor, ¿de qué habla usted? ¿sabe cuánto da un kilo para un diputado? ¿un litro de leche? no tenía idea y ese señor le queda 1500 pesos para terminar el mes entonces ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que había gente en pobre Chile la gestión del conocimiento te obliga conocimiento, conocimiento, conocimiento o sea, tú tienes y estás obligado a salir, porque si no vas a tomar malas decisiones. Y es un constante adquirimiento de conocimiento, porque el conocimiento va cambiando, cada segundo que nosotros estamos conversando, hay gente inventando cosas nuevas. Nosotros tenemos que estar al día de lo que está pasando. Entonces, supongo que cuando ustedes salgan de la universidad, no se pueden quedar pegados con lo que aprendieron van a tener que estar adquiriendo más conocimiento y, y agregando valor. Porque si se quedan pegados, van a, van, a van a quedar obsoletos. Tienen que mantenerse con el conocimiento y dándole vuelta a su monte, se van a ir dando cuenta de que se van a pegar varios porrazos. ¿Okay? Lo que yo no quiero es que se peguen esos porrazos, sino que ustedes piensen de que por ejemplo que algunos de ustedes los, los contrataron de una, una multinacional y si ustedes en sus proyectos no incluyen que lo que es la, el empleo si ustedes llegan a poner, no, es que voy a reducir el costo, vamos a pedir un poco de gente para hacerlo más, más barato nos van a despedir ¿ok? tienen que meter en la cabeza la parte social de lo que es la carrera que ustedes están estudiando. Ustedes entran a su empresa o crean su empresa y tienen que generar mano de obra. Eso es lo que le pedí suponte, a cualquier proyecto que ustedes van a presentar. Lo primero es y ¿cuánta mano de obra usted va a generar con este proyecto? Oh, 11 personas. Está pidiendo 400 millones de dólares y va a generar trabajos. No, sea, que el 10. No le vamos a dar Pero si tú le dices Mire, vamos a generar Suponte mil trabajos Y estamos pidiendo 400 millones de dólares Te van a dar el... Porque los tipos se fijan Si estás generando mano de obra Porque los, la gente no quiere Gente desempleada Porque cuando hay gente desempleada ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad? Alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, delincuencia. O sea, ese es el rol y la carga que tienen ustedes sobre sus hombros, porque eso es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que preocuparse de que, haya, de que no haya desempleo juvenil, por ejemplo. Porque justamente ahí empiezan todos los problemas sociales los jóvenes caen en la drogadicción caen en el alcoholismo caen en un montón de ustedes entonces ustedes tienen la responsabilidad porque lo saben se lo, estoy, se lo estoy yo diciendo a ustedes tienen que generar mano de obra ese es el rol de los ingenieros comerciales ¿Sí? generar mano de obra ¿por qué? porque si tú generas mano de obra el modelo económico funciona hay mayores consumidores la idea es de que ustedes, cuando tienen un examenador, la paguen bien. Fíjate que ayer salió un estudio, en el cual dice de que Chile quiere que seamos un país de emprendedores. ¿Sí? Y ustedes saben perfectamente que el 90% de las empresas emprendedoras en Chile quiebran. ¿Por qué quiebran? Porque justamente pasa lo que ese señor que eh, eh, de padre rico, hijo pobre, o viceversa, eso? no me acuerdo cómo se llama, él dice que, que salimos, vamos a buscar trabajo y nos concentramos en tener un trabajo estable, pero ese trabajo estable como está hoy hecha las reglas, con lo obsoleto, que es la maximización de utilidades, reducción de costos y mínima inversión, cuando nosotros nos jubilamos, sal, perdimos, perdemos mucho dinero. ¿Pero qué es lo que él dice? Él dice, mira, ustedes tienen que ser inversiones, tienen que saber ser su cabeza para poder invertir. Y la única forma de tener éxito es invirtiendo dinero, pero ustedes tienen que entender de finanzas. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es lo que más falla acá en Chile? Suponte en términos de... de ¿Por qué fracasan los proyectos? Porque no, no entienden de finanzas las personas. ¿Ok? Finanza tiene que ver, su supongo, digo, bueno, sí. a mayor riesgo, mayor ganancia. ¿Sí o no? Pero para llegar a ese equilibrio de que tú dices ya, yo me voy a dedicar a la finanza y, y, la, y la clase introducción a la finanza dice mayor riesgo, ¿ok? mayor son las ganancias. Menor riesgo, menores ganancias. Cero riesgo, cero ganancia. Así de simple. Entonces ustedes tienen que entender de que si no arriesgan dinero y si no calculan el riesgo, lo más probable es que van a tomar malas decisiones y les va a ir mal en, el, en, las, en, las, en las inversiones. Porque no tenemos en la cabeza lo que es las finanzas. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor el mejor negocio en las finanzas, o el mejor negocio financiero? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor negocio financiero que existe en el mundo? Puede ser la venta de acciones. y está cerca de las acciones pero yo estoy ¿Invertir en la bolsa? Una... No ¿Invertir en un activo libre de riesgo? Ya, está bien, estamos más cerca pero piensen piensen, quiénes son, qué sector de todos los sectores productivos es el que gana más plata el inmobiliario el sector eh, subonte agrícola, el sector bancario, el sector subonte, eh, público, el sector manufacturero. ¿Cuál de todos esos es el que genera más dinero? Banco. Eh. banco, exacto, banco <risas> financiero, porque la tasa de interés... Eh, es lo que te hace ganar más plata? El negocio financiero. ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? De, ¿Y qué es lo que hacen acá en Chile? Está lleno de bancos. ¿Sí o no? Hay como 30 bancos. Pero los 30 bancos pertenecen a cuatro familias. ¿ya? ¿Qué es lo que hacen, suponte los... Eh, Falabella. saca un banco, una tarjeta de crédito. la gente compra una tarjeta de crédito. Dice, páguelo por, a no sé cuántas cuotas. Pero la tasa de interés... Es altísimo. ¿Ok? ¿Están ahí todos o no? ¿Aló? Sí, profesor. ¿No? Sí, ah, ya. Yeah. Ok. Mm. Eh, había mucho silencio, entonces me asusté y yo se cayó en la internet estoy hablando solo aquí como loco. Ya. <risa> yeah. Entonces, el banco, acuérdense, sector financiero, banco, ¿y por qué son tan poderosos los bancos y tan celosos de que no se metan más bancos? Porque ahí está la pago. ¿OK? los dueños de los bancos, imagínate que el Banco Santander en España renta un 3%, aquí en Chile renta un 30%. O sea, aquí en Chile no, en, así como nos estrujen. ¿OK? Y todo lo que ellos hacen tiene muy poco riesgo porque todos los préstamos que hacen están asegurados. O sea, si tú no pagas, el seguro paga. ¿Qué? Pero igual nos sacan a nosotros dinero porque el banco nunca va a perder. Entonces el seguro de, de que lo... Imagínense en esta fecha cuánta gente no ha podido pagar y se ha tenido que declarar en quiebra. Sí, muchas personas. Entonces los bancos están pero felices porque están, van, toman tu casa, la venden a un precio mucho más bajo y tú te quedaste sin, sin casa y con una deuda. ¿no? y que ahí te indicó y al final terminaste hecho pedazo ¿sí? pero el banco está ganando cualquier cantidad de dinero te, con la desgracia a de todos los que estamos en este momento me, yo por suerte no tengo deuda así que estoy feliz porque yo me dedico a invertir ¿sí? me carga ahorrar dinero me carga, no, yo invierto busco las oportunidades ¿sí? bueno, supongo que por ejemplo nosotros tenemos un, un equipo nos gusta hacer, aunque sea, un negocio al año. Pero en el cual suponte el equipo, todos ganamos dinero y el resto del año me dedico a hacer clases, porque a mí no, no es rentable hacer clases, pero es rentable en sentido de que yo puedo entregarle mis conocimientos a usted porque tengo el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Y ya, yo ya hice mi pega. Hice unos negocios y ya estoy... Tranquilo. Es más, yo, yo ya hice mi negocio de mi vida. Estuve en una fusión y una adquisición metido en la compra de una, de una empresa y con eso yo me quedé tranquilo, no tengo que trabajar más. Sí. ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender, que esto es complemento. O sea, a todo al final es comprar y vender. O sea, yo les dije que suponte para poder los costos marginales. Acuérdense. Tú llegas a un punto en el cual no puedes seguir creciendo porque si sigues creciendo la carga es muy grande y no eres rentable. Se lo mostré en, el, en la planilla extra, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Ok, entonces tú llegas a, a tu costo marginal y tienes que ir y comprar una empresa nuevamente, porque a partir de cero te sale más caro que comprarte una empresa que ya está funcionando, y así empiezas a crecer, así lo hizo Walmart. ¿Ok? Y crecieron hasta ser la empresa más grande del mundo. ¿Sí? Entonces, todo es complemento. Entonces, lo he estado haciendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que buscar. Un negocio, darle, como, como se dice aquí en Chile, el palo al gato, una cosa así, ¿o no? Sí, profe, pegarle el palo al gato. Eso. Ustedes tienen que concentrarse, su bonte, con todos los conocimientos que van a ir obteniendo y darle el palo al gato, suponte, con hacer un buen negocio. Y después ya, suponte, se estabilicen económicamente y de ahí en adelante ya ustedes pueden hacer lo que quieren. No lo que otros quieren que ustedes hagan. Okay. Yo me pegué por razo porque primero empecé a trabajar en el Banco Mundial me saqué la mugre porque era muy competitiva esa cuestión pero también aprendí mucho aprendí mucho porque supongo tuve que viajar en, a todo el mundo todos los países, o sea, a mí me pregunté de, de cosas de cualquier país y yo entiendo y estoy constantemente, supongo alimentándome para saber qué es lo que pasa y veo cuáles son las personas también que están al mismo nivel que uno y uno puede ir hablando de estos temas y te va formando una red de contactos de personas que hablan a tu mismo nivel. Siempre mirando hacia arriba y nunca mirando hacia abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque suponte cuando nosotros nos comparamos con gente que son menos que nosotros siempre vamos a estar mirando hacia abajo. Pero si nosotros nos comparamos con gente que es más que nosotros fantástico. Suponte yo justamente para hacer buenos negocios me asesoro un buen, un tipo que estudió su en el Business London School of Economics en el que es seco para la finanza tengo un abogado pero que es un abogado internacional que entiende las leyes de todos los países ¿okay? tengo un tipo que, tributario super caro para saber si vamos a ganar, no vamos a ganar, y vamos, no vamos a estar pagando impuestos como loco en todos los países donde uno hace negocio, y cómo tú te mantienes digamos en, en el negocio siempre, pero con, con ganancias. ¿Sí? porque Recuerda que aquí la gente generalmente se preocupa de que te entre plata y sale plata, pero no se acuerda de que tiene que fijarse cuál es el nivel de endeudamiento que está no sabe cuál es el nivel de liquidez que, la caja que te entra y tampoco sabe suponte cuánto es la rentabilidad de tu negocio bien y esos es son elementos básicos de la nueva del nuevo modelo este, que, que hablamos de los costos valor agregado precio y está el, la bolsita de dinero que si tú reinviertes el dinero gana más plata si tú in, empieza a recortar los costos, se va achicando la empresa. Entonces, ¿qué es lo que al final pasa? Que todo lo que nosotros hacemos generalmente es mediocre, malo. Hay una lluvia fuerte, uh, sin anda Santiago, se corta la luz a cada rato, se queman los televisores, o sea, malo. No invertimos suficiente. Cuando empezó este tema de la cuarentena, acuérdense que al principio, cuánta gente reclamó en contra de ETR? y todavía están reclamando, ¿no? ¿Ya? Pero ellos tuvieron que meterse la mano por sí, invertir dinero, porque si no, y la crema. Porque, el, o sea, toda la gente la estaban mandando a trabajar a las casas y no podían trabajar. Tenían que ir igual a la oficina. Ahora ya no. Ahora ya es, por lo menos está, está en, la, la, en internet y uno puede realmente tener reuniones de trabajo, entrevistas, puede hacer negocio a través de internet, que antes no se podía, tenías que ir físicamente, estar ahí, pegarte una hora de viaje para Santiago, yo por lo menos, ya, el tráfico, el viernes, una hora para allá y el regreso generalmente eran dos horas. Ya. Una vez me demoré de su con tráfico porque hubo un accidente gigantesco en Santiago. Cuatro horas de llegar de aquí en mi casa, Santiago. Era, o sea, no tenía nombre la Entonces, oye, ya, pasó el, el cronómetro. ¿Quién estaba tomando el tiempo? Sí, profe, se lo puse en el, en el chat, pero es que no quería interrumpirlo porque estaba como hilado el tema. Ah, pero es que, es que como tengo la pantalla entera, no vi el... No vi el, Bueno, pero ahora ya nos quedan eh, 15 minutos. ¿Qué hacemos? Nada, terminemos, no. ya Llegaron, Bien. profe. ¿Todos de acuerdo? ¿Están todos sí. De acuerdo? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ok. Bueno, entonces, eh, eso es lo que... Uno tiene que rescatar de esto que estamos haciendo. No podemos, suponte, ser mediocres. ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Si bien en función, suponte, de hacer las cosas, como las hacen los otros, ¿no? están perdidos porque al final van a terminar siendo mediocres igual que todos los demás. ¿okay? Y yo lo único que quiero decirles es que Sí se puede ser diferente. ¿sí? Si tú tienes la, el suficiente conocimiento para poder tener un poquito más y saber un poco más que los otros de lo que se está haciendo en el minuto, cuál es, cuál es la tendencia, entonces siempre vas a ir en la delantera. Porque si, si no son capaces de ir en la delantera, ya van a ser seguidores, no van a ser líderes. Y ustedes, con la cantidad de conocimiento que les dan, que le entregan a los ingenieros comerciales, ¿ok? Es mucha para poder, solamente llegar y terminar como cajero de un banco. ¿Ya? Eso se lo tienen que meter en la cabeza, ¿ok? Es obvio que al principio uno tiene que pasar por estos procesos de trabajar y hacer algunas cosas. Otros tendrán posibilidades de poder seguir estudiando, otros tendrán posibilidades de emigrar, ir a conocer otros lugares. Pero eso, eh, no sé si ustedes vieron la película de, de Nelson Mandela, Invictus. El estuvo, estuvo 27 años en la cárcel y nunca se dio por vencido. Y supo perdonar, suponte, a todos los que lo metieron preso a este tipo, que fue presidente de Sudáfrica. ¿La vieron o no? No sé si la misma película, pero sí vi algo de la historia de él. Bueno, en esa película, suponte, él cuando es presidente, viene el, el, el, el mundial de rugby y se hace en, en, justo en Sudáfrica. Y Sudáfrica olviden, ¿no? Era muy malo para jugar. ¿verdad? Siempre están los nuevos holandeses que son los capos los que hacen esa, esa cuestión del. El hacker. El hacker, exactamente. ¿okay? Y, era, y Sudáfrica, que era casi el último, le gana a los nuevos holandeses y, porque justamente están en, en. ¿Cómo se llama? En Sudáfrica, pues ya ser el dueño de casa y perder el mundial de el rugby era vero. Imagínate, es como si los brasileños, bueno, los brasileños perdieron el mundial. ¿no? O ganaron, no sé. Bueno, no lo no perdieron. Sé, lo, lo perdieron, en su casa, imagínate. Eso, que ellos todavía están llorando. ¿sí? Bueno, en Brasil las cosas están muy malas. Con Bolsonaro a la cabeza de ese país. Uf, yo tengo muchos amigos, está todo el mundo muy asustado, no saben qué va a pasar y, y realmente, eh, bueno, aunque están, aunque ellos están muy mal, pero nosotros tenemos más gente contagiada que ellos, entonces no sé quién está más mal, pero bueno, eh, en, en gusto no hay nada de esquero. Entonces, más gente contagiada que los brasileños. Yo tengo entendido que por proporción tenemos más gente contagiada. Ah, pero por un millón, porque los brasileños claro. tienen, tienen más de un, un millón tanto de, de contagios. Un millón trescientos sesenta y ocho de ciento noventa y cinco a la fecha. Imagínate, pero son ¿cuántos millones? Muchos. Desconozco son el, la cifra. dos eh, millones, creo. Do, imagínate, doscientos. O sea, son doscientos que tienen certificado de nacimiento, porque hay ciento cincuenta, porque hay que existe mucha pobreza. Hay niños que nacen en la favela y nadie sabe que existen. ¿sí? Pero, quizás son 300 millones. ¿sí? Nosotros, cuando, cuando trabajé en el Banco Mundial, no sabíamos cuántos brasileños hay en, en ese país. Igual que suponte en el Congo o en Uganda, porque no tienen ni siquiera certificado de nacimiento de la gente que nace. ¿sí? Entonces, eh, Nadie sabe cuánta gente realmente... Bueno, nosotros para qué estamos con COSI, y sí, acuérdense con todo el escándalo que de ocurrió del censo, ¿se acuerdan, no? El, el, el, el... No, no sabíamos cuántos chilenos éramos. Creo que todavía no lo sabemos, pero aproximadamente, sí que somos 17, 18, pero no hay una cifra exacta. Entonces... Eso ya nos dice a nosotros que no estamos bien, pues, si no sabemos ni siquiera cuántos chilenos son, ¿Okay? Pero eso no puede ocurrir. Suponte, si alguno de ustedes llega a ser presidente de la República o presidenta, pues chicas, olvídate. Tienen que poner la casa en orden. Saber dónde están las de nuestras debilidades, cuáles son nuestros problemas, identificarlos y darle prioridad o lo mismo si llegan a ser gerentes de una empresa, o si llegan a ser los dueños de su propia empresa. Tienen que saber dónde tienen que ir apuntando para mejorar, para ser mejor, y más competitivo. Todos esos pequeños detalles que se nos pasan, nos llevan a que simplemente no hagamos las cosas bien. ¿Ok? Entonces todo esto que hemos ido conversando de antes, nosotros tenemos que integrar la responsabilidad a las personas. ¿Cuáles son los procesos y la tecnología bajo un sistema de gobernanza orientada a la mejora del rendimiento y la toma de decisiones? Es decir, todo lo que nosotros hemos estado conversando, miren, una sola una foto dice más que mil palabras, ¿sí o no? Ese es el dicho. ¿Ya? Esta, esta, este pantallazo que está aquí, Oye, yo tengo para hablar de esta cuestión horas. Puedo estar días hablándole a usted de qué significan estas, no sé cuántas palabras acá en esta cuestión, no sé, serán unas 50. Vamos a estar todo el día conversando de lo que es las personas, que vida humana, humano, los procesos, cómo tenemos que invertir. En los procesos. ¿Cuánto nos falta en invertir en tecnología? Si sabemos ya que, supongo el futuro, los informáticos van a ser uno de los que van a tener más pegas que, que todo. Pero nosotros tenemos que usarlos a ellos. ¿Ok? Espera un poquito. Ya. Nosotros tenemos que usar a esas personas y también tenemos que enseñarles a ellos cómo hacer las cosas. O sea, si ustedes el día de mañana los, los, los contratan como asesores para poder mejorar. Mira, yo creo que uno de los mejores trabajos que uno puede tener como ingeniero comercial es el consultor. ¿Okay? Tener una consultoría, y porque ustedes ya saben cómo se tienen que hacer las cosas, y van a asesorar en las empresas. En vez de tra que, que trabajen ¿ya? En, en una empresa con un salario, yo cuando salí del Banco Mundial siempre me dediqué part-time a trabajar como asesor. Y ese fue, yo creo que, el único trabajo que tuve en el cual tenía que, poco menos que marcar tarjeta, pero no, no tenía que marcar tarjeta porque toda la gente en el Banco Mundial es tan competidida que ahí si tú te das vuelta, ¡puf!, olvídate. Son muchos. Quedarían cualquier cosa para entrar a trabajar a la Corporación Financiera Internacional, que es la élite la del Banco Mundial, que también tuve la suerte de trabajar ahí y trabajar, digamos, con, eh, con, con el vicepresidente, que era un, un lord inglés, Sir William Rydery, que fue como mi mentor, y viajábamos en el jet privado de la... De la, de la corporación financiera por todo el mundo, identificando negocios. Pero era una cuestión fascinante, lleno de adrenalina, pero también agotador y cansador. Y había minutos que yo no sabía ni dónde rayo estaba, porque un día estaba en un país, otro día estaba en otro, su y, y así dale. Al final, miraban las cajitas de fósforo en ese tiempo, se, se, se fumaba en, en todas partes, hoy día ya fumar es como mal mirado. Pero mirá las cajas de búsqueda para saber en dónde rayo me encontraba. Totalmente perdía la noción del tiempo, estaba atravesado con el jet lag, las horas, estaba de nuevo. Miren, muy cansado. Entonces, lo, lo importante de aquí es de que eh, uno tiene que tener la super capacidad de poder entender de que si tú eres, eh, si pueden agarrar las cosas de una manera más eh, con fuerza de, de, lo que, de lo que uno le está diciendo, porque yo se lo estoy entregando como un buen consejo. Yo no soy el enemigo de ustedes, soy su socio aquí en este negocio. Nosotros, yo le estoy diciendo, cómo, ¿cómo son los mejores caminos en los que ustedes tienen que tomar? Pero yo, desde mi punto de vista, los ingenieros comerciales, en vez de emplearse, deberían tener en Si ustedes se pusieran a asesorar las cientos de pequeñas y medianas empresas, se llenarían de plata. Porque ellos no saben hacer las cosas. O sea, son gente que no son ingenieros comerciales y están emprendiendo. Es una risa. Y no entienden de que suponte tienen que contratar a una persona que sepa de negocios para poder tener éxito. Madonna, por ejemplo, no canta bien, no baila bien, no hace ninguna cuestión bien, pero se contrató al manager de Michael Jackson y Michael Jackson suponte fue, lo, le dio el éxito su manager. Y dijo, en vez de, de hacer yo misma, mi, manejar mi mismo contrato que tengo, voy a hacerlo al, al mismo gallo que le está administrando el contrato, los contratos a Michael Jackson, porque yo quiero ser una triunfadora. Y hasta el día, sigue teniendo, traf, eh, sigue estando en escena, la mamá, por la edad que tiene. ¿Ok? ¿Me entienden el concepto, no? Sí, profe. Ok. Entonces, esto, esto que nosotros hemos conversado es de suma importancia, porque es, es el futuro de ustedes. ¿okay? Mira, hay gente que yo conozco que lleva en su ponte dos años buscando trabajo. Yo, por ejemplo, Subote, a mí, eh, con los conocimientos que tengo, pura asesoría. ¿Sí? Fíjate que a mí, yo trabajo por un grupo súper importante en, en, en, en Estados Unidos, se llama el Learman Group. ¿Sí? Uno postula... Ellos te analizan, ¿no es cierto? Ves ven si está, tienen si las capacidades para asesorar a, a personas, gobierno, empresa, directorio, lo que sea. Y me pagan 1.600 dólares la hora. ¿Ok? Y es un llamado telefónico. Me llaman por teléfono, me dicen, mire, tenemos este... O no, me mandan un correo, me dicen, mire, tenemos este proyecto. ¿Usted puede o no puede? Yo veo si puedo contestar o no, puedo contestar, pongo sí o no. Si le digo que sí, ellos le mandan mis datos a la empresa y me llaman. Yo pongo un cronómetro una hora. Les doy lo que yo pienso, mi opinión, qué es lo que tienen que hacer y los tipos, suponte, me depositan en mi cuenta 1.600 dólares por la hora de la consultoría que hice por teléfono. O sea. Cualquiera es feliz con eso, ¿sí o no? 1.600 dólares, no más telefónica, yo ya tengo hecho el mes, ¿o no? Sí, profe, es verdad. Ok, entonces suponte, y, y, y me, dan, eh, me llaman a dar charlas, ¿ok? Y me pagan 3.500 dólares una hora. Acá en Chile no, vos, entonces no pagan nada. ¿Ok? Pero que me llaman a, en, a una universidad en Nueva York a dar una charla de Latinoamérica y me pagan 3.500 por hablar 45 minutos. Entonces uno se tiene que dar a conocer donde realmente tú puedes sacarle provecho a todos los conocimientos que tú tienes. Entonces eso es gestión del conocimiento. Knowledge management. Gestionar tu conocimiento. Entonces piensen que tiene que hacerse este, este brainstorm, una tormenta idea, ¿no es cierto?, y hacer un, un, un mind map que se llama, que tú puedes comprar un software, hay gratis, que tú puedes hacer un, un mapa de, de lo que tú tienes dentro de tu cabeza ¿eh? para poder cuál, ver dónde te vas a enfocar tú en tu vida o cuáles son las cosas que tú estás haciendo para tomar las decisiones más, más rápidas y mejores. Hay procesos también de, de poder calcular el riesgo. O sea, todo, todas las herramientas para tomar buenas decisiones están y son gratis. ¿Bien? Depende de usted, de que tomen esas herramientas y las sepan utilizar como correo. Pero ya tienen adelantado, o sea, están en quinto año y ya están, supongo, a puerta de comenzar a hacer las cosas como corresponde. Yo soy crítico, súper crítico, pero de forma positiva, digamos, en las cosas que yo les digo sobre nuestro país, porque me da pena. Yo básicamente vivo en Estados Unidos, pero estoy aquí en Chile por una razón familiar. ¿verdad? Tener una, una mamá que tiene 99 años y en noviembre va a cumplir 100. ¿Cuánta gente tiene una mamá con 99 años? Re poco. ¿eh? Y Lucía más encima. ¿ya? Imagínate, o sea, yo, yo soy uno de los privilegiados porque mi mamá fue la tercera mujer que entró a estudiar leyes aquí en Chile. La tardaban pésimo. Nos cuenta cada historia y ni se pueden imaginar. Pero nunca se dedicó a las leyes. Ella era comerciante. Le gustaba hacer negocio, negocio, más negocio, más negocio, más negocio. ¿Sí? Entonces, la que ganaba dinero aquí en, en nuestra casa era mi mamá porque era una emprendedora. Tuvo restaurante, tuvo boutiques, tuvo. Oye, mira, ¿quién no tuvo? Industria. Exportaba, suponte, chaquetas de cuero. O sea, realmente vendía esta piedra. Yo, yo me río mucho porque digo, mi mamá, se, se pasó. Porque nos dio todo. Pero ella jamás ejerció como abogado. ¿Estamos la hora ya? ¿No? Sí. Jamás ejerció como abogado. Siempre los negocios es lo que le llamaba la atención. Ahora ella su me dice, oye, si yo hubiese tenido los conocimientos que tú tenías, tú, uh, se te ha hecho millonario pero cometía muchos errores, porque no entendía esto que yo nosotros hemos conversado. Pero yo igual ganó plata, igual tuvo su buena vida, ella está tranquila, tiene no recibido su pensión de jubilación de Estados Unidos, porque yo la guerra, está, está Agricolandia, le dice ciudadana americana, y ella recibe una, una pensión que es digna, ¿okay? comparado con la que nos dan acá en Chile. Ya, yeah. son las 12 y 15. Estamos por terminado este capítulo porque si no te voy a tener que pasar tarjeta roja como la otra vez que nos pasamos y estuvimos mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? Hola. No, profe, por lo menos... No, eso mismo. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo sí. claro. Ok. Entonces, nos vemos el jueves. ¿Les parece? Ok. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. El que se quiere quedar un rato para, si tiene alguna duda, yo espero.